Pregunto, cuántas veces he caído Cuántas veces juré darme por vencido Cuántas veces di todo para nada Y qué esperaba si no daba nada Estaba tan perdido Incluso hoy, ahora mírame Y en dónde estoy Quisieron tirarme esos del real hit si no me retiré a un tachado de toy De verdad esperas que me rendiré el día de hoy Si lo dejan y tú sigues te tiran por cómo vives Te infravaloran por no tener lo que tú consigues Para todos sale el sol No dejes que te intimiden porque créeme que esos son Los primeros que se rinden Quieres algo sal por ello cuesta mucho con el empeño Si fuera fácil todos vivirían de tu sueño El que no se rinde del sueño acaba viviendo Porque el que lo consigue es el que no se queda viendo Así que, muévete, quieres algo, aprende de los tips de la fuente Que te enseña que vas a caer, pero anímate Alza la cabeza y sígueme, levántate, levántate, levántate una y otra vez Levántate otra vez No te dejes y no dejes que te logren detener Todo iba mal y no podía pensar esto cambia cuentas en cada salón, aprendí que en la escuela no siempre te ayudan y siempre tienen la razón, que en la calle a veces aprendes muchísimo más y prestas atención, si fracasas en cada elección es porque otros toman tu decisión, porque las excusas son tu fracaso en general, trabajas de mala gana y repudias tu situación, entonces no te quejes cuando todo vaya mal, clase básica a toda acción, hay una reacción y sé de todo para que todo me fuera mejor, pero nunca pensaba que copiarle al de al lado no te garantiza que te vaya bien, se me fueron las ganas de ser todo lo pequeño siempre soñaba, perdí todo y así de la nada volvió a pasar ese tren, no digo que lo logré, pero sigo en el camino, estamos despegando en bits, en feats amigos, lo intenté solo y resultó que fue aburrido, pero te lo juro que si quiero lo consigo. Levántate otra vez, no te dejes y no dejes que pensar que esto cambiaría, pero cambió. Ay.